Hubo elecciones en Aten. La lista de Guagliardo perdió la seccional con más afiliados. ¡Cero drama! A sus candidatas las acomodan en el Consejo Provincial de Educación. Aten Capital